Hola amigos, bienvenidos al canal eh, La ocasión de este video es porque eh, Bueno, mañana es 11 del 11 del 2020 es, Y eh, el número 11 es un número maestro Y al coincidir 11 con 11 Se habla, por si, por si no lo saben, que se, se habla un, un nuevo portal de sanación de eh, en donde empecemos no, no tan solo vernos la punta del ombligo sino que ver también lo que le pasa al otro sí entonces si desean hacer un ritual en esta fecha que es bastante eh, llamativa y especial acaban los pasos uno tienen que hacerlo entre las once bueno, las 11.11 11 de la mañana o las 11.11 11 de la noche es muy simple eh, toman un papel y escriben primero qué de cosa desean manifestar desde el fondo de su corazón eh, por ejemplo esto es un ejemplo no deseo manifestar abundancia deseo manifestar amor propio sí luego de eso, tienen que hacer una segunda petición ¿por qué? porque como estamos hablando del número 11 y es dualidad entonces hay que poner algo que tú desees manifestar pero para la otra persona ya seas con personas que, con que convives, que hablas o a lo mejor tema país, tema mundo, eh, por ahí para que te, te dé un ejemplo, no sé, sea, eh, que no haya más guerra o que se acabe el COVID, ¿sí? Y una vez que hayan hecho eso, doblan el papelito y lo ponen en un lugar que para ustedes es muy significativo, a lo mejor en la foto de alguien, eh, Puede ser en, en, en un angelito, en una vela que te gusta, en, en, en un lugar, eh, en una foto, como te decía, en un lugar que para ti sea importante. Y eh, debes mantener el papelito hasta que se manifiesten tus deseos, ya sea el deseo personal y el deseo, digamos, eh, planetario, por decirlo así. Eh, por um, ejemplo, eh, una cosa si ustedes desean eh, por ejemplo eh, ojo si ustedes que, quieren decir eh, quiero tener un novio vale no quemen el papel porque cuando uno quema el papel es para olvidar es para soltar es para que a, alejar a esa persona sí eh, entonces, ojo con eso, en esta ocasión, para, como lo queremos manifestar, no lo queremos alejar, guardamos el papel, cuando ustedes deseen alejar algo de su vida, lo escriben de, de corazón y lo queman, ¿Sí? bueno, es cortito este video, pero espero que le, haya, que le sea de utilidad para, eh, digamos, eh, para quien guste, y eh, bueno, están invitados a que se suscriban al canal. Recuerden eh, que la campanita les notifique cuando yo me conecte y haga eh, los vivos que siempre he hecho en el canal. ¿Vale? Así que nada. Eh, Suscríbanse para que seamos muchos y así po podamos hacer otras dinámicas. Cuídense mucho, nada más.